Bueno, a mí no me invitaron, yo supuse que podía entrar. ¿en... ¿No has entrado todavía? No, no voy a mentir, ¿sí? Ah, vale. <ríe> Lo que estaban invitando, pero yo Nina Ratilla, muchísimas gracias por ese mega follow crack. Espero que disfrutes del directo y, por supuesto, de las personas oh, que forman tío, parte tío, de tío. esta gran comunidad. <ríe> Crainolo, vale, ole tu huevo, muchísimas gracias por ese raideo Bienvenidos al chat de Crainolo <ríe> Amazing <ríe> Puto nice. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por ese super raideo Tan free Friumbalita, <ríe> muchísimas gracias Locura de Creeper, Killer Joker TV Mario Low, hey yo Muchísimas gracias por ese mega host, o sea, super raideazo Qué grande Dios, Dios, mil millones de imágenes como me molan Te petan los ojos, sí Qué puto bajamos Muchísimas gracias de nuevo Wow Amazing Martín sigue sin salirle, me cago en la leche Como señor directillo, Crainolo Un momentillo Super grande Tienes un follow más en tu canal, Punta Pala. Un papajigo salvaje apareció en tu canal. Muchísimas gracias <ríe> por este super ride. Estamos jugando aquí un poquillo a la monja. A ver si podemos empezar a jugar. Y, o sea, si queréis jugar, hay hueco todavía. Gracias a ti, no lo vaya, o sea, las personas siempre eh, como, que vienen no, de buena como, forma. El mismo pronto nos va a echar a todos, lo sabéis, ¿no? Qué putada. Muchísimas gracias por ese raideo y que te vaya guay en el trabajo, que te vaya bonito. Y siempre tendrás aquí, eh, vamos, una comunidad súper sana en el cual preguntar todo lo que tú quieras. Eso no hay ningún problema. Así que, sí, muchísimas dale, gracias. Dale, dale. Pero están muy lentos. Ahora que se metan en el Discord mientras. Soy yo que te haga el Super Denny. A full. Fú, Yo estoy AFK haciéndome un bocadillo Los asesinos no me matéis, por favor Iremos a por offensive, hombre Vamos a hacerlo nice A ver Quien esté solo Y uno os toca por primera vez, parece mentira O sea, mira que al principio Nos tocaba, ¿sabes? Bien, bien, bien Espérate así Vámonos, vámonos Vámonos a todas Espera, fulete. Que máquina, o sea, él lo hace todo, ¿sabes? Pues yo soy un matado. Me salí F, ay. Cuantito que pueda, vamos, sin problema, entras ahora, campeón. Madre mía, qué matado soy. Qué matado soy. Vamos a hackear a LOL, ¿no puedo ninguna? ¿What? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Quien esté solo por ahí. Qué malo soy. Es a nada, ya no quiero matar a ya no quiero. Y me aparece también, o sea. Dos cadáveres. Ah, no, vale, el impostor. No, vale, explico, ser, explico. Sí, sí. explico. El cadáver estaba en electricidad. Eh, había terminado de arreglar la electricidad y me he encontrado el cadáver. Yo sé que Zetanir no es porque venía conmigo. Yo estaba a FK. Bueno, sigo a FK. Bons Bonsai estaba a FK. Bons Bonsai es el impostor. <risa> yo estaba en admin. Yo me acababa de encontrar con Anaya y con Mea Paredes. Después de hacer la misión de, de la OJICA. Yo estaba... Yendo hacia en la... La yo estaba yendo hacia la navegación. Me aparece Martín. Yo no me fío del amarillo. ¿Eh? ¿De mente de... Hay que Martín. ¿De dónde, yo, de yo, de mente, yo de mente estaba yendo hacia navegación. A qué, terminar la, tarea de... Yo a yo no terminar la tarea de los cables. Antes, Entonces, yo, y... ¿Quién antes, dijo que va a escapear? Antes de eso estaba en cafetería haciendo la segunda parte de los cables. Ahorita la de ¿Y navegación y es la última. ¿Y antes? Antes hice, a ver, primero descargué archivos, después fui a administración a, a hacer cables, luego me fui a la cafetería a hacer cables. Y ahorita está viendo si hay. En hay cables. En cafetería no hay cables. En demente. cafetería sí, sí, en en cables. Sí, sí, sí, en cafetería no hay sí, cables. hay. No me claro, hay cables. Yo no me fío del amarillo. Yo no me fío del amarillo porque ha explicado todo lo que ha sí hecho. <ríe> <Que ríe> Pero vamos, de ellos. Eh. Yo es no que no he visto y nada. Que, y, vamos, casual, y, y casualmente no ha pasado por electricidad él. Yo creo que sí, es el, el amarillo. Porque es que la yo nunca he a reparar que voy a electricidad por, por lo mismo, porque es lo típico: apagan la luz y me matan. A ver, a mí, por a, me a a no, mí no te importa que lo tengas. Yo demás creo que es el amarillo. De mentepa me podría haber matado, has estado solo. Yo esquipé. Yo voy a esquipear también, porque es que no veo no he visto nada, ¿sabes? La luz estaba apagada. Claro, no hay nada que ver. Mm-hmm. Yeah. Uh, <laughs> ¿Dónde iremos ahora a bostear? Pues ahí lo tendremos que matar, bolsai pues está ya. Es que está directamente... Eh, mira, mira, mira, mira. Mira el cabrón. Ya sospecha de mi compañero. A ver quién se ha quedado por atrás. Creo que es Nicole, pobrecita. No hay nadie, no hay nadie. Vale. Yo es que soy muy malo, o sea, incluso cuando me toca, soy la pena. Eh... A ver, a ver si podemos pillar uno. Mira, mira, mira. Buah, bueno, es Nicole, pobrecita. Bueno, Anaya está aquí también, ¿eh? Cuidado. A ver si viene alguien aquí detrás, ¿eh? Mira, está buensay aquí, a ver, a ver, ahora, ahora, ahora. ¡Hostia puta! ¿Qué le he dado dónde no era? ¡Qué matado que soy! <risa> <risa> Se pues acaban de matar a locura. Lol. ¿Qué ha pasado? Papá. ¿Qué? Me puedes explicar una cosa. Dime. Me puedes explicar una cosa? Me puedes explicar cómo has salido de de enfermería si no has entrado. No te habrán pasado por la sí entró, sí entró. Bueno, sí entró cuando yo iba pasando, le estaba entrando. Uy, uy, uy, sí, pero. pero... Nada, pues no, el mapa No, idea, no yo, yo lo vi ¿no? entrar. Qué casualidad. Yo, escúchame, ¿Qué escúchame. escúchame, escúchame Anaya, Anaya, Anaya. Escúchame, yo, yo sé, lo vi no entrar. Es amarillo. Escúchame, escúchame. Yo lo vi entrar. Pero un... me fui para cámaras. Y en cámaras bueno. yo vi que alguien degolló al azul. Pero quiero que esa persona me dé su explicación. ¿Siguen desconfiando de mí, del amarillo? Es el amarillo ¿Qué tienes Yo que decir, Pablo? Bueno. Ay. <risa> <risa> es el amarillo. 100%. 100 Yo, que quiero mucho a los Digimon Anaya a Nada ¡Huevón! Acaba de matar al Azul el a el pan, el ¿eh? papá! Acaba de matar al Azul, estaba en cámara ¿Qué? Es el amarillo Yo creo que ha sido no, El amarillo Pero ¿a quién votamos? A papá, a acaba de amarillo. matar a Azul A bonzai, a bonzai <risa> es que te ríes mucho. ¿Por qué te me, me hace gracia? Y no sabes <risa> no va a matar a nadie. Huevo es papá, huevón. No <risa> <matar> <risa> te estás riendo mucho, papá. No puedo. Te estás riendo mucho. Creo la fuma. Lo siento locura, o sea, soy malísimo jugando al juego, tío. Soy la puta pena. <risa> Madre mía. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya de el mundo de mí, tío! Me parto la polla con no este juego. O sea. ¡Ja, ¿Sí, papá ¡Es el coño! Así huevón. ¡Habéis visto mi directo! ¿Qué? Yo no, no he matado a nadie, pero, pero si. No, no ha pasado, pero. Pero si mal. Yo te he visto en cámara, tu así, Mira cómo es, es el papa. No puede ver esta circunstancia, <ríe> tío. Es lo mató. No. ¿Sabes no? por amarillo qué? Desconfiqué que era de él. Porque yo iba pasando y el weón me empezó a seguir. Luego yo me fui y lo mató en mi cara. Estaba en cámara y lo mató. Yo creo que hacía bonsai. Que me está campeando. ¿Qué cago? ¿Qué tal, ¿Qué tal? tal? tal? Sí. yo sí? Yo no soy, y yo habéis matado un coromón, tío. Un asesino de niños. Me voy, me voy, me voy. ¿Qué haces, chino? esta fecha? Yo de Blockboard. Me llamo en esta máscara. ¿De qué? El Blockboard, el juego, bueno, que sacaron bueno, junto con el. La copia del verdad? Dark Souls. Ah, claro. Bueno, no, no está mal. Y yo, a, a Yanami, yo te llamo ¿qué cabrón. <risa> Qué cabrón. No es que no me va, ir eh. Vamos con Anaya. O sea, del tirón. Del tirón, del tirón. Espérate, vamos a ver, vamos a ver. Uf, es que aquí me van a catar ya, es que me van a catar. No, no voy a matar No voy a matar a, a catar otra vez La pobre ya la maté antes, con lo malo que soy Voy a sabotear todo Escúchame, aquí mismo, crack A locura no lo quiero matar, tío, tampoco otra vez Es que antes lo maté a ellos Viste está, voy a campear, voy a campear aquí Uf, uf. Estos dos cabrones sabemos Vamos a Naya, aquí hay dos podemos hacer un do un, un Doberkin, Double King, Dopplerkin, una, dos y tres, <ríe> oh, oh, oh, oh, No se sé dobra ¡Ah, no! <ríe> <Vale>. ¿Dónde? <ríe> eh, te lo han matado delante de mi cara. Eh, eh espérate, te lo digo. ¿Panaya? Ha matado a uno, así se han hecho una doble y papá Gigo. ¿Qué <risa> va? ¿Qué va? <risa> El la... sí, no sé, yo creo, ¿eh? <risa> <risa> huevo, hay mucho lag, huevo, no se veía que estaba ahí. Yo te, yo te vi yo para atrás, y buena. Primero en Higo, sí. yo. <risa> primero, papá Yo peo, ¿vale? Huevo, yo no he visto a nadie. Mucho... <risa> <¿Tío>, <risa> <descarado>, <risa> ¡Me quedo loquísima! Pata, Ay, es, es, déjame ¿tú ¿tú me está, déjame la culpa para mi papá. Es que hay mucho lag. Es que ah, no bueno, no. hay mucho lag y no, <risa> y no se, veía se veía que estaba ahí. ¿Por qué no vamos a, a un <risa> server, tío? Que <risa> no tenemos. Voy a ver? crear una, una parte per <risa> <una> par <risa> de la partida de gente. <risa> <risa> vale, gracias. No, el juego no se veía, Illo, creo que os habéis equivocado, Illo, que yo no era, eh. Me habéis votado todo, Illo. Illo, Illo, Illo. Oh, qué pena. El espíritu del equipo sigue vivo. Vaya, tela. No me dejan Europa, ¿no? <ríe> no me dejan Europa ¿no? <ríe> <ríe> Pero me va a asesinar, le huevo <ríe> eh, baby, brutal, <ríe> y yo, no, no, me va a asesinar, bro O sea, que malo soy, hijo, que malo <ríe> soy De verdad, Yo soy la pena, <ríe> yo, la peste, <ríe> hermano <ríe> La peste, hijo, es total, eh en Es que en lo América, lo yo. he pasado el codo, Hasta bro. la cámara no, se ha ido no, para no, arriba Yo lo he no, visto Papá, ganamos. Papá, ganamos. ¿Aquí? <ríe> ¡Victoria! ¡Victoria! ¡No! ¡Yo le he dado el botón! ¡Yo le he dado el botón! ¡Anaya, bro! ¡Player! ¡Anaya, bro! ¡Player! ¡Soy un atre, que no se miraba, weón. Te juro que no se miraba la otra que estaba en la sala. Qué puto